Ya realizamos el vaciado del falso piso del primer piso de residencial Senda. Esta semana en el avance de obra se culminó con la construcción del tanque cisterna. Posteriormente se realizó el rellenado con material de préstamo y se procedió a realizar el compactado. Luego se realizó los cimientos corridos y en paralelo las instalaciones de gasfitería del primer piso. ...además del proceso constructivo de los sobrecimientos para los muros que dividen los espacios interiores... ...y se finalizó con el vaciado del falso piso. Todavía quedan departamentos disponibles para ti que amas tu espacio, tu libertad, la naturaleza y que siempre estás en movimiento.